Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Este video forma parte de el encuentro entre lectores de la dinámica eh, reseña honesta. Ay, amigos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Estoy muy emocionada por hacer esta reseña y la verdad es que para esta reseña estoy buscando un buen libro, que me haya hecho sentir muchas, muchas cosas. Le pensé bastante y um, el libro del cual les voy a hablar el día de hoy, que de hecho ya hay una reseña en el canal que se los voy a dejar aquí por si quieren ir a verlo y así. Um, el libro se llama La hija que no soñaste de Erika L. Sánchez y wow... Este libro nos cuenta la historia de Julia, una niña que vive en Estados Unidos. Sus padres son mexicanos y pasa algo en su vida que es la muerte de su hermana mayor, la cual se llama Olga, y a raíz de todo esto comienzan muchas cosas feas dentro de casa. Eh, sus papás están tan ocupados con la muerte de su hija mayor que todo el tiempo están recalcándole a Julia que... Ella debería de ser igual que su hermana, que por qué no va a misa igual que su hermana, que por qué todo el tiempo se pasa en los libros como su hermana, o por qué no estudia como su hermana, o por qué no se esfuerza tanto como ella. Infinidad de cosas. Pasa que dentro de la historia su mamá para olvidar como todo esto, y asimilar que su mejor hija murió, eh, se la pasa yendo a eh, actividades de la iglesia, así como también cocinando y como ubicándose en otra situación para olvidar como el trago tan amargo que están pasando en la familia y el papá podemos ver que dentro de esta historia el padre está totalmente ausente y que en ocasiones puede llegar a salir dentro de esta historia pero solamente como en segundo plano regañando todo el tiempo a Julia de es que tu hermana hacía todas estas cosas bien y es que tu hermana te estuvo cuidando. En fin, muchas de las cosas y vemos como a Julia nadie la toma en cuenta. O sea, ella también en esta historia, ella también le duele la partida de su hermana mayor porque ella la veía como ¡wow! Ella es increíble, ella hace un montón de cosas, pero a lo largo de esta historia nos vamos dando cuenta que la hermana de Julia no es como todos la pintaban, es decir, tiene una segunda vida. Y en esta historia vamos viendo cómo Julia va sacando cosas y cosas acerca de su hermana y creo que esto le ayudó bastante, no para conocer a su hermana, sino... Más bien conocerse a sí misma y sí, que no necesitas eh, tener la aprobación de absolutamente nadie. o no simplemente ser feliz con lo que tú eres, ir mejorando de poco en poco para ti mismo, no para las personas. Permanecer fiel a ti misma y a lo que eres, a tus convicciones y a lo que realmente te gusta y a lo que realmente te hace feliz y te hace amarte. Este libro ya tenía ganas de leerlo y llegó en el momento más indicado. Dicen por ahí que el libro te elige siempre, siempre, porque saca de ti cosas increíbles, te hace pensar en muchas cosas y tal vez estás pasando por situaciones similares um, o tienes tu corazoncito roto o no sé, algo que necesitabas reavivar en tu vida. Y este libro de verdad que me hizo pensar un montón, eh, les cuento un poco acerca de cómo es que llegó este libro y llegó gracias a una dinámica que hicieron en Instagram unas chicas de YouTube, el cual era, me parece, adopta un booktuber, y no recuerdo el nombre de la chica, pero aquí se los voy a dejar, y um, Vivi, creo que se llama Vivi, no me acuerdo, Um, y junto con esta chica de Booktube y otras personas más que les gusta la lectura, iniciamos esta, esta aventura leyendo este libro. Ya íbamos, la manera en cómo lo íbamos leyendo era la cosa más hermosa porque íbamos de capítulo en capítulo e íbamos desmenuzando cada una de las cosas. Y um, el ver como la forma de pensar de cada una o cómo es que les transmitía este libro a cada una de verdad que me hizo amar más el libro y um, tener esta conexión con ellas porque cada una tenía como esas cosas esa algo roto que este libro llegó a no sé a unirlo habla muchísimo acerca de la cultura mexicana habla acerca de la unión en la familia de que tienes que ser tú siempre eh, que no tienes que dejar que absolutamente nadie trate de cambiarte que a pesar de todas estas cosas que va a haber en tu vida que seas 100% fiel a lo que eres y que fuerte tus convicciones y que nadie te va a cambiar eh, Sí llegué a derramar lagrimitas cuando lo estaba leyendo y más en las partes en las que hablaban de méxico yo soy orgullosamente mexicana y la historia de mis antepasados es la cosa más hermosa del mundo. Creo que este libro me hizo apreciar aún más. O sea, si ya lo no apreciaba, esto me hizo apreciarlo aún más. Eh, cuando leía este libro me acordaba mucho de lo que mi mamá me contaba acerca de mi bisabuela, que ella vivía en un ranchito y... O sea, de plano, solamente porque no tengo fotos, eh, las casitas estaban hechas de adobe, estaban tan pequeñitas y el hecho de haber yo estado físicamente en ese lugar después de ya un montón de años, uh, me da mucho orgullo, mucha felicidad saber que vengo de personas que son muy, muy fuertes, muy luchonas, eh, que fueron... Fuertes y fieles a sus convicciones a que A pesar de que muchas personas Siempre les decían que no Iban a poder hacer absolutamente nada O sea Llegan y les callan La boca absolutamente a todos eh, En mi Caminar por aquellos lugares En los que mis papás Me llevaron a donde ellos, bueno A donde mi bisabuela vivía Fue la cosa más bonita, fue como haber viajado En el tiempo, porque les digo están las casitas están los animalitos están los vecinos que aún recuerdan a mi bisabuela y también el hecho de el, este camino tan padre porque yo no sabía el camino en el que pasaban los revolucionarios en 1910 con sus caballos con sus armaduras con todo ese tipo de cosas y la verdad el saber que mi familia es parte de todo eso es increíble porque jamás me pudiera yo imaginar que mi bisabuela o alguien pudiera, pudiera haber estado tan cerca de todo eso y wow, de verdad que este libro me hizo amar aún más mi cultura, amar más mis raíces, adoñarme de todo eso y no sé cómo abrazarlo, casi casi. De verdad es un libro muy bello, muy hermoso y ay no sé qué más decirles, simplemente que si tienen la gran oportunidad de leerlo, de verdad que vayan y lo hagan porque eh, si estaban rotos con este libro van a unir todos esos pedacitos y creo que eh, van a encontrar... De, de, van a salir como un ave fénix, ¿saben? Van a salir como un ave fénix Totalmente renovados después de haber leído este libro Les digo, es, me, me, les digo que me gustó bastante Porque tiene un montón de post-it A los lados y arriba No sé, son... Es algo muy bonito Entonces si ustedes tienen la, la oportunidad de comprarlo Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo De verdad, háganlo, no se van a arrepentir eh, Van a salir renovados después de esta lectura y, y así. Y aparte el libro está súper hermoso, tiene unos colores súper bellos, entonces no seamos sé, dos, de verdad anímense a leerlo. Y pues amigos, este video fue muy emotivo, no lloré, me aguanté, pero nada, espero que les haya gustado muchísimo eh, este este tag, esta dinámica nada más me resta decirles que sigan todas y absolutamente todas las redes sociales del encuentro entre lectores aquí les voy a estar dejando todas sus redes sociales y aquí abajito en la cajita de descripción también para que nada más con el link se vayan volando para las redes sociales y uh, aquí arribita por si aún no saben qué show qué onda aquí arribita en la i les voy a dejar el video de explicación y así Para que vayan y lo vean Y nos vemos en el siguiente video Adiós